Muy bien, lo que se ha eh, generado en noticia en el ámbito internacional desde la revista internacional de Banker. El miembro del grupo editorial financiero de Times de Londres designó a Marcelo Montenegro como ministro de finanzas del año de la región de América. La designación se da porque Bolivia mantuvo una inflación baja y controlada, redujo la pobreza y también mostró una repercusión económica más rápida tras la pandemia del COVID-19. Medidas aplicadas en el marco del modelo económico, social, comunitario, productivo. The Banker es una revista de inteligencia financiera fundada en 1926 que otorgó premiaciones anuales a nivel mundial reconociendo a la banca, presidentes de bancos centrales y ministros de finanzas por su desempeño en cada gestión. Y sobre este nombramiento también tenemos que hablar sobre las repercusiones y fue precisamente el presidente del país, Luis Arce Catacora, quien publicó a través de sus redes sociales, ustedes... Pueden observar, ahí está la cuenta del presidente del país, dice saludamos a nuestro ministro Marcelo Montenegro, elegido por la revista internacional de Banker como ministro de finanzas del año de América. Los ojos del mundo vuelven a centrarse en Bolivia gracias a la aplicación del exitoso modelo económico, social, comunitario, productivo. Es la publicación que también se ha generado a través de la cuenta del presidente del país. Y a propósito está con nosotros en Al día el ministro de Economía, el ministro del Año, así lo ha denominado la revista internacional de Banker. Marcelo Montenegro, bienvenido y felicidades, ministro. Muy buenas tardes, Vania, un saludo a todos los eh, televidentes de Al día en Bolivisión. Eh, efectivamente, Financial Times y The Bankers han, no, han nombrado a Bolivia en este año 2022 como una de las... Economías que ha resaltado por el control de la inflación, ¿no? En un ambiente de incertidumbre y volatilidad sí. y alta inflación en la mayoría de los países del mundo. ¿Qué es lo que prioriza esta, esta revista para hacer dicha designación? ¿Y los países se postulan, los ministros o es que directamente eligen? Bueno, es un criterio interno de la uh -huh. revista. Nosotros no, no sabemos postulamos los criterios, bien. ni postulamos, ni hemos tenido contacto previo uh -huh. al la, a la anuncio de... De, de ninguna clase ¿no? Con fue una sorpresa entonces ministro. ha sido una sorpresa el, el, el premio que estamos recibiendo que es un premio de toda la población boliviana porque mm -hmm. el hecho de que eh, se apliquen las políticas con un modelo heterodoxo, como dice de Bankers, uh -huh. nuestro modelo económico social, comunitario, productivo es elogiado por los resultados que ha conseguido. No hay que olvidar que otros países tienen un esquema que se llama metas de inflación sí. donde hay un compromiso de los banqueros centrales a cumplir y llegar a una determinada meta si no tienen que ir a, a sus respectivos congresos. Bolivia no tiene un esquema de metas de inflación. Uh -huh. Tenemos un programa fiscal monetario, soberano y ese programa fiscal monetario nos ha permitido uh -huh. lograr estos resultados importantes. Ahora Bolivia tiene una inflación del 3,0%, ¿estamos bien? A noviembre ¿Sí? 3%. 3%, bien. Sí el indicador más bajo de Sudamérica. El de Sudamérica el más bajo, si me permites, quisiera mostrar. Bien. Ahí está, Bolivia es la economía con la tasa de inflación más baja, 3. Por ciento a noviembre de este año y Ecuador ya es, tiene un indicador de 3,6%. Son la economía con la menor inflación de eh, Sudamérica. Estas cifras seguramente eh, han permitido también esta designación, ¿no? Es por eso que esta revista ha tomado como referente al país y por supuesto a usted que está encargado de eh, del, área, del área de economía. ahora eh, el modelo económico que se aplica en Bolivia, no solamente ha sido destacado, no premiado, sino también copiado por otros. Bueno, hay en algunos países africanos, sabemos uh -huh. que hay, eh, in, hay, hay, hay indicios de aplicar nuestras políticas, nos han en algún momento pedido alguna información. Uh -huh. y eh, es un modelo que nosotros lo ponemos como un ejemplo, no nos, no nos damos la, las ínfulas de que somos los que podemos eh, dar cátedras ni nada claro. por el estilo. Lo que sí decimos es que le, somos un, un ejemplo que puede ser tomado en cuenta uh -huh. para muchas economías que... Eh, tienen problemas de inflación. El Fondo Monetario Internacional este año, el año 22 determinó en sus estudios, su jefe de estudios económicos, que los países debían tomar un esquema de subvenciones para lidiar con este problema de la inflación. Bolivia ya lo venía aplicando hace mucho más. Además de Bankers eh, Bania ha resaltado que Bolivia ha sido una de las economías que también con una rapidez importante se ha recuperado. Eh, en, el, eh, en términos de crecimiento respecto a la pandemia, que es un elemento que hay que resaltar. Eh, ha mantenido la estabilidad de precios y eso es algo que desde afuera lo, lo valoran. Probablemente aquí adentro no es muy valorado porque el problema de la inflación cuando surge, que no es lo que ha ocurrido el año 22, es que genera una distribución perversa del ingreso. Los pobres son los que más pagan los efectos de la inflación. Los ricos les molesta, pero tienen recursos para seguir comprando. Los uh -huh. pobres son los que eh, sufren. La inflación es como un impuesto regresivo, algo que pega mucho negativamente a la distribución del ingreso. Ahora, ministro, pero ¿cómo, pese a estas críticas, nos podemos dar cuenta de que la economía, nuestra economía, está marchando bien? Cuando ves que, por ejemplo, los energéticos, uh -huh. en temas de electricidad, el tema de transporte los alimentos no han aumentado de precio cuando las presiones para llevarse maíz de otros países que estaban con problemas de escasez de estos alimentos por los precios altos nos estaban presionando en términos de estos recursos entonces hay que denotar de que eh, la población boliviana ha tenido una estabilidad en su en la adquisición de su canasta familiar y en el, en el costo de vida entonces, esa estabilidad probablemente el ciudadano común la toma como una normalidad pero en otros países, ¿qué ha pasado? han habido revueltas han habido protestas dimisiones de ministros, por lo tanto eso ha generado un problema muy grave dentro de la, las economías de los otros países aquí no hemos tenido ese problema y van ...lo está eh, tomando como un aspecto para eh, ser resaltado dentro de la economía mundial. ¿Y, y qué va a pasar a futuro? ...con nuestra economía, este año, el próximo... ...¿cuál es la proyección, ministro? Bueno, nosotros seguimos con la senda del crecimiento... ...eso lo hemos proyectado en nuestro presupuesto general del Estado... ...con una tasa de crecimiento del 4.86... ...estabilidad de precios con una tasa de inflación cercana al 3.57... ...reducción del déficit fiscal de 7.49%, ...un nivel de inversión importante, 4.6 millones de dólares... ...no vamos a abandonar este tren de recuperación y reconstrucción de la economía que ha venido desde el 21-22 y alcanzando ya niveles prepandemia. Este año 2023 seguimos en esa trayectoria, Vale. Ahora, la crisis social, los conflictos, y aprovecho su visita, ministro, lo que está sucediendo en Santa Cruz, como antecedente, los 36 días de paro, ¿cómo afectan o qué repercusiones generan en la economía boliviana? Bueno, la paralización de la actividad económica en cualquier economía, sea nacional o regional, tiene un efecto en el empleo, en el comercio, en poder cumplir... Contratos, Los exportadores cuando sienten que no pueden exportar sus productos, obviamente eh, tienen por el lado de quienes les compran una incertidumbre si van a poder cumplir a futuro este tipo de, de contratos o de, eh, de empeñar la palabra de llevar estos productos. Tiene efectos económicos dañinos. Entonces nosotros hemos sido siempre responsables en solicitar a los cívicos de Santa Cruz que no perjudiquen a la economía. Cuando creen que... Eh... Las oficinas son abiertas solamente para gente del MAS, se equivocan, porque la recaudación que obtiene el Servicio de Impuestos Nacionales es para bolivianos. ¿Quién saca crédito en el Banco Unión en, en Santa Cruz? Lo saca un paseño, un orureño, un pandino, un tarijeño, lo saca un cruceño. Entonces, el perjuicio es para la propia población en Santa Cruz. Entonces. Consideramos que las, los cívicos tienen que deponer estas actitudes y entender de que hay procesos legales que hay que ser cumplidos y hay, y hay un estado de derecho y un debido proceso que se debe respetar. ¿Se pueden eh, romper algunos contratos? Eh, me refiero a las exportaciones a nivel internacional cuando no existe eh, la forma como transportar los productos. Bueno... Los, el, el negocio como tal se debilita. ¿no? Yo no digo que ante esta situación se rompe definitivamente un contrato, pero sí genera por el lado del importador claro. esa incertidumbre si a futuro va a ser un proveedor continuo y seguro. Por lo tanto los cívicos le están haciendo un daño a la propia región eh, creyendo que le hacen un daño a los demás departamentos porque la actividad económica ¿dónde se lleva? Uh -huh. en Santa Cruz ¿y cuándo vamos a ver estos efectos, ministro? bueno, ya de los 36 días en el tema agropecuario lo vamos a ver en esta campaña de verano y de estos otros elementos ya los vamos a ir cuantificando ya basta con decir que impuestos nacionales por los daños físicos eh, destrozos, son dos millones de dólares que hemos cuantificado por el momento. Las, eh, el, los daños perpetrados al Banco Unión también son de consideración. Entonces, esos son daños físicos directos. A las infraestructuras. Pero el daño de, la, de cobrar estos impuestos, de dar los créditos, también son daños eh, de costos de oportunidad que se están dando en estos momentos en la ciudad de Santa Cruz. Mucha gente está perjudicando. Y el pueblo cruceño sabe que eso va en desmedro del propio pueblo cruceño. No le están haciendo un daño directo a los demás bolivianos. Se es, es, está haciendo daño a la propia economía regional de Santa Cruz. Bien, ministro, queríamos tocar estos dos temas con usted. Le agradecemos mucho por haber estado con nosotros. Muchas gracias y agradezco al pueblo boliviano eh, por el reconocimiento que que nos da Bankers por la uh -huh. confianza que tienen en el modelo económico, social, comunitario y productivo, porque vamos a seguir trabajando. Esto, no hay autocomplacencias. Uh -huh. Esto significa que tenemos que redoblar esfuerzos y seguir trabajando mucho más por el bienestar de todos los bolivianos. Como, como apunte, nada más, es la primera vez que Bolivia recibe esta designación, ¿no? Eh, en la región, por lo menos. Reiteramos de Bankers, el, esta revista internacional de Londres designó a Marcelo Montenegro como ministro de finanzas del año de la región de América. Continuamos.